Bienvenidos a satoshifactory.com. En este vídeo te traemos una review acerca del juego Light Knight. Es el Fortnite dentro de los juegos de blockchain. En este caso está escrito dentro de la cadena de bloques de Bitcoin, la mejor criptomoneda que podemos encontrar en el mercado, pero utilizando la tecnología Lightning Network, la cual nos permite hacer micropagos de Bitcoin sin tener que pagar unas comisiones elevadas. Y además vas a poder ganar satoshis de Bitcoin y NFTs. Estos NFTs los podrás vender por... Por satoshis podrás intercambiarlos coleccionarlos etcétera es un juego realmente muy divertido y sobre todo tiene jugabilidad algo que realmente echamos en falta en la gran mayoría de juegos ya que normalmente casi todos están en desarrollo y si no es así nos piden unas cantidades muy elevadas para poder entrar y generar beneficios como es el caso de axi infinity para poder jugar a light night tendremos que comprar el juego pero el precio son simplemente 20 dólares y además si lo haces registrándote con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo tendrás un 20% de descuento, 500 satoshis totalmente gratis y un NFT para que puedas jugar, venderlo o hacer lo que tú quieras con él. Esta inversión inicial que se queda en 16 dólares la vas a recuperar muy rápidamente ya que únicamente por jugar si tenemos una buena puntuación vamos a ir recolectando satoshis y también NFTs. Estos NFTs que vayamos consiguiendo por jugar también se pueden vender con lo cual tu inversión la vas a recuperar muy muy rápidamente. Como siempre en nuestra web satoshifactory.com tanto en la pestaña de videojuegos blockchain como en el blog que tenemos de satoshi factory vas a encontrar el artículo acerca de qué es cómo funciona y cómo puedes crear tu cuenta en light night también te detallamos quién está detrás de este juego la compañía se llama satoshi games algo muy importante que deberías hacer siempre que decidas invertir en cualquier juego es ver el equipo de desarrollo en este caso tienen muchísima transparencia el fundador de esta compañía es carlos roldán además también es español llevan muchísima trayectoria trabajando tanto en esto como en muchos otros proyectos puedes ver toda su trayectoria profesional y demás es algo que siempre te voy a recomendar que hagas antes de invertir en cualquier criptomoneda juego etcétera te animo a que leas el artículo completo ya que hemos dedicado bastante tiempo a poder escribirla con muchos fundamentos mucha investigación y demás como siempre hacemos en satoshi factory te explicamos por qué existe la necesidad y demanda de los juegos blockchain esto es algo que va a cambiar el paradigma totalmente de cómo estamos entendiendo los juegos y también por supuesto te enseñamos cómo empezar a jugar a Light Knight. Para tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y para poder empezar debes instalar el lanzador Elixir, es una especie de gestor de videojuegos en el cual también tienes el mercado de NFTs y muchas más opciones, al igual que tenemos por ejemplo Steam, que básicamente es lo mismo, es un gestor de videojuegos, hay muchísimos más. Pero este está más enfocado a los juegos blockchain, en concreto a los videojuegos de la plataforma de Satoshi Games, ya que lo han desarrollado ellos mismos. Y para empezar a jugar simplemente debemos descargarlo tanto en este enlace como el que tenemos abajo en la descripción del vídeo, pulsamos en él y se nos abrirá esta nueva ventana en la cual ya nos está indicando que tenemos el 20% de descuento, 500 Satoshis totalmente gratis y un NFT común. Recuerda que si te registras por tu cuenta sin entrar por un enlace de invitación, ya sea el mío o el de cualquier otra persona... No vas a llevarte ni los 500 satoshis ni tampoco el NFT común y por supuesto no vas a tener el descuento del 20% con lo cual el juego te va a costar 20 dólares. Te animo a que aproveches esta oportunidad y recuerda que tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo. Simplemente le damos a descargar, aquí arriba tenemos la pestaña de download y a continuación ya podremos ejecutar el programa. Debemos crear nuestra cuenta y para ello necesitaremos un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico, una contraseña y repetir esta contraseña. Por último, aceptamos los términos y condiciones y le damos a Sync up. A continuación nos llegará un mail de verificación en el cual debemos aceptar y ya podremos iniciar sesión en nuestra cuenta ya con la sesión iniciada vamos a ver cómo funciona la plataforma de elixir a grandes rasgos tenemos en la parte superior izquierda tenemos nuestro balance en satoshis actualmente tenemos 30.800 satoshis que podríamos retirar a otra billetera sin ningún tipo de problema esto lo veremos en próximos vídeos si te gustaría verlos te puedes dejar un buen like y suscribirte al canal ya que es completamente gratis y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido. Tenemos también abajo los NFTs, nosotros actualmente tenemos 12 NFTs que hemos ganado totalmente gratis simplemente jugando y divirtiéndonos. La siguiente pestaña que tenemos es la de Home, en la cual tenemos todos los juegos que están actualmente operativos dentro de Satoshi Games. No tenemos únicamente Light Knight, sino que tenemos otros juegos que también tienen una pintaza brutal, como por ejemplo el de SadViewAl que próximamente realizaremos un review porque realmente tiene una pinta muy, muy buena. A diferencia de Light Knight, Light Knight sí que es un multijugador, un juego multijugador. Sat Vival es más de aventura y demás, pero tenemos otros juegos, otros minijuegos, que son tipo retro, 8-bit y demás, en los cuales podemos también ganar Satoshi simplemente por jugar. Y por otro lado también tenemos algunos que están en desarrollo todavía, que próximamente tendremos disponible y también realizaremos reviews. La siguiente pestaña que tenemos es la de tienda, desde la cual podremos comprar cualquiera de estos juegos. En mi caso ya tengo Light Knight, ya lo hemos comprado y descargado, pero para mostrar el ejemplo lo vamos a hacer con Sat Vival, que prácticamente es igual. Simplemente pulsaríamos sobre Buy Now y tenemos dos opciones, principalmente que son a través de tarjeta de crédito, introduciríamos nuestros datos. O también por otro lado podemos hacerlo a través de Bitcoin. Tenemos estas dos opciones para poder adquirir el juego. La siguiente pestaña que tenemos es la de librería. Desde esta opción podremos ver cuáles son los juegos que tenemos ya comprados y descargados dentro de nuestra cuenta. Y también tenemos por otro lado los NFTs que hayamos ido adquiriendo, en este caso como puedes ver tengo 12 NFTs que me han dado totalmente gratis simplemente jugando a Light Knight. A continuación veremos el juego y cómo puedes empezar a ganarlos pero como puedes observar tenemos distintas rarezas en los NFTs, en mi caso tengo algunos comunes como puedes observar aquí. Pero también tengo algunos Premium que me han tocado totalmente gratis. Si pulsamos en este de Chakra puedes ver el precio que tiene actualmente. Son 30 dólares, lo cual significa que si lo vendiéramos, que tenemos esta opción sin ningún problema, estaríamos recuperando nuestra inversión inicial para comprar el juego y además tendríamos beneficios. Puedes ganar bastantes NFTs. Ahora veremos también la tabla de recompensas que puedes ganar, que no está nada pero nada mal. Y puedes ir acumulando bastantes Satoshis. Si empiezas a jugar y empiezas a tener habilidades Además también simplemente por crear tu cuenta te vas a llevar un NFT común totalmente gratis Si vamos a ver cualquiera de ellos puedes ver que tiene un precio de 5 dólares Con lo cual ya estarías recuperando una parte de tu inversión La siguiente opción que tenemos es la del Marketplace Deberemos volver a iniciar sesión con nuestra cuenta de usuario para poder comprar o vender los NFTs Esto lo veremos en un próximo vídeo de forma más detallada Aunque realmente no es complejo pero dedicaremos un vídeo para no alargar demasiado más este. También tenemos una opción de referidos, desde la cual podemos invitar a nuestros familiares o amigos y por cada persona nos darán una cantidad de satoshis y también un NFT común. Por otro lado, también tenemos las recompensas pendientes, nuestros amigos, que esto de momento está en construcción, pero podremos interactuar con muchas otras personas y demás. Esto será muy, muy bueno y lo iremos contando en próximos vídeos. Y por último, ya tenemos nuestra cuenta con nuestros datos y demás. Bien, y ahora ya sí, si volvemos a Home, desde esta opción, podremos empezar a jugar al juego de Light Knight o también por otro lado podríamos desinstalarlo de forma fácil y rápida. En este caso le daremos a play para empezar a jugar, ganar Satoshi y también NFTs. Al iniciar el juego deberemos iniciar sesión con la cuenta que hemos creado previamente y podremos empezar equipando nuestro personaje. Para ello tenemos esta opción en la cual tenemos catalogado por distintas opciones todos los NFTs que tenemos en nuestra posesión. Tenemos los personajes, también tenemos las armaduras y demás. También tenemos las armas y por último tenemos otros que de momento no tenemos nada. En el caso de los personajes podríamos seleccionar el que nosotros queramos. Vamos a seleccionar a Jimmy para mostrar el ejemplo. Le damos a volver y aquí abajo también tenemos otra opción de amigos en la cual podremos ir aumentando nuestro número de amigos para poder hacer partidas y demás. Podemos enviar o recibir solicitudes. En este caso es muy fácil, tenemos nuestro ID de usuario, lo podremos copiar y compartir con otras personas. Por cierto, lo dejaré abajo en la descripción del vídeo para que puedas seguirme y podamos hacer partidas. Próximamente realizaremos torneos y demás, ya que realmente nos podemos divertir bastante jugando a Light Knight. A continuación, también tenemos para cerrar la sesión, tenemos para jugar, configuración y acerca del juego. Si le damos a jugar, tenemos distintas opciones de juego. Por ejemplo, tenemos el Dead Match en el cual, si le a jugar, tendríamos varios equipos y podríamos unirnos a uno u a otro. Esto lo podríamos hacer cuando seamos unos cuantos amigos dentro del juego y podríamos jugar entre nosotros y pasar un rato muy divertido. Tenemos estas opciones de juego en las cuales podemos unirnos hasta 8 personas en cada uno de los equipos. La verdad es que no están nada mal. Y también tenemos otra opción en la que podríamos jugarnos nuestros NFTs, es decir, podemos equipar nuestro personaje con nuestras armas, armaduras, etcétera, Y si nos matan lo podrían recoger los contrincantes, es decir, podrían hacerse con nuestro valor, con el valor que tienen nuestros NFTs. Si matan a todos los jugadores de la partida, los NFTs se van quemando y van siendo más escasos cada vez, con lo cual su valor va a ir aumentando. Está muy guay esta opción aunque de momento no estoy jugándome mis NFTs ni nada, pero la verdad es que no está nada mal esta opción. Por otro lado, también tenemos esta parte de Zombie Horde, el cual está solamente para desarrolladores, pero la verdad es que he intentado jugar y ya se puede ver un poquito que va a ser una auténtica pasada porque va a ser un juego de zombies en el cual, como puedes observar, aquí lo tenemos y nos movemos un poquito. Ahí tenemos una horda de zombies. De momento no te matan ni te pueden hacer nada, simplemente vas andando con ellos. Pero esto lo van a implementar muy pronto y seguro que es súper, súper divertido. Aquí tenemos el hombre salchicha zombie. La verdad es que es una pasada. Bajo mi punto de vista, los creadores están divirtiendo mucho creando esto y sobre todo van a dar mucha jugabilidad y mucha, mucha diversión. Tenemos otras opciones que únicamente están para desarrolladores también. Las están acabando de construir. Esta está ya en testing y también tenemos el modo de supervivencia de Covid el cual es donde podemos ganar satoshis y también NFTs y realmente es muy divertido debemos ir matando los huevos y las partículas de coronavirus está muy guay porque vamos a ir pillando mucha experiencia y a a saco contra ellos esto te va apareciendo por todos los lados por delante por detrás tienes que ir mucho te puede quitar muchísima vida solo si te toca y cuando ven que estás disparando los huevos rápidamente... muerto. La verdad es que es muy divertido y muy entretenido. Tenemos aquí la puntuación que hemos hecho. Si hubiéramos hecho una puntuación más alta nos darían aquí la recompensa de los satoshis más el NFT. Podemos ganar uno o dos NFTs. Aquí también tenemos el ranking con todas las personas con mayor puntuación. Si volvemos a nuestra web en el artículo de Late Night tenemos la tabla de recompensas en Bitcoin y NFT que podemos ganar y nos dice que son desde 1000 a 3000 puntos. Recibiremos 100 satoshis más un NFT. Entre 3.000 y 10.000 puntos recibiremos 100 Satosis más 2 skins y por más de 10.000 puntos recibiremos 100 Satosis más 3 NFTs tres skins o NFTs. Además de esto también semanalmente tenemos torneos oficiales que van organizando dentro de Light Knight en los cuales reparten diferentes premios y realmente tienen muchas más funciones y muchas opciones que son muy interesantes pero que vamos a dejar para próximos vídeos. De momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así y te gustaría conocer nuevas funciones y nuevas características tanto de Light Knight como de muchos otros juegos de Satoshi Games te puedes dejar un buen